vez más comenzaron a llegar y al no ver al lobo el reclamo fue fatal No vemos un lobo por ninguna parte Sus Ovejas están bien, no es justo, otra vez Fue una broma por diversión, no es